Con 800, loco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí en el punto naranja, es, es donde hay que ir. Según al punto yo. naranja, ¿Y dónde estamos? En... Acá, ahí donde disparé. Ahí, ahí está, ok. Quiero decir algo antes de empezar el video. Quiero que den like al video, lo revienten a likes porque vamos a jugar Silent Hill en Left 4 Dead. Comenten, por favor, la meta del de, de mes es dos comentarios por video, aunque sea, por favor. Apóyennos el video y vamos a... Ey. Pero, pero, pero, pero... ¿Qué pasa? Eh, esto es de lo que había visto eh, en la información. Por ejemplo, aquí dice, ¿Where shall we go? Uh -huh. eh, entonces, cada punto representa una llave. Necesitamos eh, seis llaves para poder abrirlo. Entonces, cada punto tiene su... ¿Dónde está la, la ubicación? Lo okay. complicado de lo que estoy viendo es de que es algo... Algo... Eh, complicado de ubicarse por la niebla y te pierdes fácilmente. Yo diría vamos. ir siempre a la izquierda. Gordo, uff. ¡Escrespo! ¡Uy, ay, uy, uy. uy uh, 800, uh, loco! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? <risa> te, te dije... Te dije que era. Y así, y así vienen oleadas y te quedas mucho tiempo parado, entonces hay que estarnos moviendo siempre. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Y lo peor es que las armas las vas consiguiendo poco a poco, o sea no te aparecen los botiquines, nada de eso. Con suerte te lo ¿En encuentras, pero realmente no. Pero. ¿Las lo... llaves ¿dónde están? O sea. Estaban así, en cualquier lado, puede estar puestas en el suelo, en los buzones, ¿En el no suelo? sé. En, en en algunos lugares importantes, no sé. Uh... Literalmente está basado mucho a la película, uh, ¿sabes? Uy, uy, No, no, no, no, no, no. <risa> es que sí, lo, lo malo de esto. Mira, creo que ya me. Ay Mira, aquí están los nombres de las calles, eso sí, en el mapa decían los nombres de las calles. También hay que buscarnos por ello. Uh, tuve que haber sacado una foto. Sí. El tema es volver. Eso ya... Vamos, entonces volvamos. R rápido, hagámoslo de... rápido. Pila de munición, pila de munición. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Acá, acá, acá. A ver, esto es, si ¿Cómo lo, lo agarro? ¿Cómo? ¿No lo puedo agarrarlo? Bueno, no me... No me... ¡Eh! ¡Sue! Soy... ¡Ay! Bueno, sigamos entonces. Acá, hay, un... que Acá hay una llave, tengo una llave. ¿Cómo la agarro? Con la E. Con la con e. e. Con la E, con la E, con así la como e. todo un si no me equivoco. Recoge píldoras. Ah, hay unas píldoras. Aquí era la, esta es la que se rompe de hecho. Esta es la que mejor que se rompía. Cuando vienen los zombies esta te la rompen, eh, esta, esta, esta, esa reja. Pero a ver, esto un hay unas, unas píldoras, o sea, si... puedes agarrarlas. Ojo. A ver. Bueno, Pero... unas jeringa ¿Pero si ¿sí ves que cuando agarras algo suena diferente al juego original? <risa> eh... Es como en la... como no, no, no, el tengo el juego tan bajo que apenas se escucha el juego Ok, ok, ok Yo espero que se esté escuchando bien, ¿sabes? <risa> ¡Amigo! ¿Venimos de aquí, no? ¿Dónde eh, no no? no, no, detrás Recarga. Ah, entonces... Me acuerdo que había un arma por aquí Me acuerdo que había un arma por aquí ¿Dónde? Pero no... No sé... Era un callejón, era... Pero... Un callejón Ahí viene algo a mí allá. ya está. Voy a recoger adrenalina, ¿dónde? Un tiro. Hay una adrenalina acá. Necesitamos encontrar el mapa otra vez, ¿sabes? Es pues que lo que, no, lo que está difícil es de que solo tienes un arma, ¿sabes? Y no tienes eh... botiquines ni nada. ¿No no hay botiquines? <risa> no. ¡Ah, oh, no! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Copo. ¡Ah! Make. ¡Ah! Co fuera, fuera! ¡Adiós, posta, traes! Bueno. Ok. Mira. <ríe> bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. A ver, sigamos a buscar el mapa. porque... ¿De dónde veníamos? Ya no me acuerdo. <ríe> uh... <ríe> ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Eh, la calle. Por acá venimos, creo, ¿no? ¿Puede ser? Yo no me acuerdo. Ah, no. No. Me acuerdo de la vez. escuela. Había una escuela, eso me acuerdo. Yo estoy... Acá son mis muertos, por acá pasamos. <ríe> Vamos allá. Eh... Uh... Bien lento porque soy el más herido. <risa> Uf. Ah, mira, si sí, por aquí venimos, por aquí venimos. Métete la jeringa si no. Bueno, te hago un chute que, de... es que Es que quiero guardarla porque no hay botiquines. No hay, o al menos no fácilmente. No, mira, mejor. bajas? Estás muy lejos. Ya casi, ya casi vamos. <risa> donde, what the fuck, ¿Qué hacen ahí atrás? ¡Sercan! ¡Ayuda! Te, cuidado. Recuerda que, que este mapa es muy traicionero, eh? Traidor. Uh, loco. No, no, no. Ahí está. Está buenísimo. No, no, sigamos, sigamos, sigamos, sigamos. Oh, hay un pajas ¿dónde ahí está? arriba. ¿Dónde creo? está? ¿Dónde está? Ah, ya. No. Sí. Lo he reventado. Oh, está trabado. No estaba trabado. No estaba trabado creo. Pero si te das cuenta otra está vez, que, esta calle, loco, what? Te digo que mira, este de aquí venimos, de aquí venimos, Acá ahí está hay la una escuela. Tienda. Ah es una tienda pensé que era es una escuela oh aquí había algo un botiquín. un botiquín tengo un botiquín muy bien oh una pistón loco qué buena eh hay píldoras píldoras ahora sí voy a echarme unas píldoras entonces oh, ahí vienen ahí vienen ahí vienen quién viene quién oh loco loco cuidado ah son 800! venga venga venga venga venga venga tío Ok, ok loco loco, ahí está, buenísimo, vámonos, no, todo chido, todo chido. A ver. me acuerdo? Sí, mira, vamos, muy bien, vamos venimos, muy bien venimos por acá por acá venimos, por acá venimos ¡Uy! Sí, esto me suena, esto me suena, a ver, no! sé que la foto del mapa <risa> oh no, cúbreme, curme, curme ah, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí <risa> la foto oh oh oh oh, oh, oh, oh. Estamos en Bachman Street, ahora mismo ¿Y a dónde tenemos que ir? Bachman Street y Finn Street tiene que ser esto, ¿no? Finel Street, Estamos exacto Estamos en Bachman Road uh, No Todo bueno, derecho No sé cómo lo pronuncio. a ver Bachman, y acá y a, para allá está Finn es Street eh, ¿Dónde vamos? ¿Derecho para acá. allá? A la derecha, ok, okay. Vamos. estamos siguiendo a nuestro guía especialista. A ver. <ríe> vamos a una excursión por el pueblo eh, por abandonado el gordo, de Silent. Gordo. Que... Gordo, ¿Eh? No mira, aquí hay un callejón. Ah no, no, no, que me a... no nos metamos a callejones por ahora. <ríe> ¿Por qué? Nos perdimos, Miedo. Nos nos <ríe> Voy a Which switch dónde dónde? dónde? Se escuchas, escucha, se escucha, se escucha. Sí, la escucho, lo escucho. A ver, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, mejor, esta la calle... La batería, que... pero no. Levin... Esta Levin. Calle... Entonces hay que seguir a los carteles. Por acá tiene que haber una llave, ¿no? Supongo. Puede ser. Es que hay una cruz. Por acá. Hay gasolina, hay gasolina. ¿Hay gasolina? Sí, aquí la tengo. ¡Disparo la gasolina! Si Cuando vengan, dale, dale. Venga. Eh, loco. ¡Oh! Buenísima, buenísima, buenísima, loco. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Están todos a punto de morir. Ah, <risa> oh, no. ¿Qué pinta tengo? Es que ves, eh, es si no somos quédate, rápidos, momento, juro, las juro, sordas los sordas nos van a matar. Que te, que a la derecha sí. tendría que haber oh. otra cruz más. Duele mucho. Yo te sigo. Tú eres mi guía explorador, ¿sabes? <risa> Tú eres el que me vas a dar el tour por el pueblo de Syling. A ver, acá. Sí, así te la pongo. <risa> sí, cura a porque. porque sin ellos no vamos a poder sobrevivir tanto tiempo. Oh, oh. Exacto. Oh, no. Oh, no. Ahora imagínate este mapa en modo realista y en extremo. Te agarró, te agarró. No, no, no, no, no. no, Macaco. Okay. Ahora sí. El <ríe> Macaco. Eh. Yeah. Momento, voy a ir al refugio porque como sabes, recién agarramos una llave. A ver sí, si sí. con esa... ¿Hay que agarrar una llave o muchas llaves? Según yo son varias llaves, son todas. Okay. Okay. Aún así, House era... Otra llave, acá está una katana. Oh, loco, yo voy a katana, eh. No, no, no, no. Agarra mi vieja pistola, agarra mi vieja pistola que mejor creo que Dios mundo que voy a morir. Voy a morir. ¡Ah, no! Voy, voy, voy, voy, voy. Todo se nubla. No quiero katana. No lo veo. No veo. No veo. Venga, al No sabía que Ah, que sabes qué me imaginé de las otras. <risa> Vamos a seguir. Bueno, ahora a ver, a ver. Sí, eh abrir me, la puerta que, que tenemos que abrir recién con la llave. Y bueno, agarra la, agarra la pistola, ahí está, la, la deagle. Yo te sigo hermano, oh, okay, estoy no herido. You are no here, puede. okay. <risa> Midwich Elementary School Bridge Control. Aquí está el mapa. Ok, vamos a entrar a ver. Ya está abierta la llave, de hecho, ¿no? Cúbreme. <risa> <risa> ¡Woo! Wow. No! Está buenísima. Estas dos armas, ¿Y? ya botiquín, botiquín. Esto ¡Ah! Ah, ah aquí están las llaves, aquí están las demás llaves Ok, ¿de policía? Pero no hay llaves no hay no hay Tengo una ametralladora, tengo una ametralladora ¿Dónde? Ahí, ahí en la esquina, atrás de esta, ahí. ahí hay una Puedes agarrarla varias veces Uh, buenísima Ya agarré la llave, ya agarré la llave, chico Agarraste buenísima, buenísima Ah, entonces ¿La las está llaves está. están escondidas Sí, sí, sí, ahí Ah, están hay que agarrar las llaves, ok izquierda, todo recto, ahora. Entiendo, entiendo, entiendo. Entendí, entendí. Las X son, son, los, puntos. son los puntos donde pues, la calle uh, está cortada. Entiendo, ahora sí todo. Sí. Esta es una X y la, la X significa que está cortada la calle. Un botiquín, botiquín. botiquín. ¡No! Eh, eh, ¿qué uh! Listo, ya lo maté. <risa> ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? eso? Eso pasa en la película, todo empieza a cambiar cuando suena eso. ¿Cómo que todo empieza a cambiar? Eh, principalmente es cuando alerta a los zombies, ¿sabes? En la película, realmente, todo empieza a nublarse, ¿sabes? Como de... Se, se empieza a poner todo deformado, todo negro, así como de pesadilla. Pero, no, no, no. En el pero aquí en el juego, llama zombies. Bueno. Ahora, me dieron ganas de ver la película. <risas> Tienes que verla. Eh, ¿Es de estafa? terror ¿no? Sí, es, de, es de, como terror psicológico podríamos decirlo O sea, si sí te asusta en algunas partes Pero no, no es así como de Uy, qué miedo Es más como de A la madre <ríe> A la madre Minecraft oh, sí. y Ah, el rato y ah, mi, amigo witch, mi, amigo... mi amigo Roberto <ríe> Qué susto, me apareció en la cara, loco Ayuda Mi amigo Roberto Que se murió de sobrepeso <ríe> <ríe> Sí, era un temón El loco creció Ahora es un bu yeah, lo bueno que tienes botiquín, lo bueno que es que tienes botiquín A ver No es broma Oh ahí viene ahí viene ahí viene Cuidado Ah la puerta ya está abierta, está abierta ¿Todo? la puerta Ven ven ven ven ven Oh venga venga venga basura. Uh -huh. Mira aquí está el refugio Venga venga Venga buenísimo. venga bueno, Vamos Buenísima No ha tirado Luis <ríe> Luis eh Como... Luis. Bueno, Luis Ahí está, está. está. está. Buenísima uh -huh. Aplauso Aplauso Aplauso Aplauso uh -huh. <ríe> tú también lo la verdad